Volvemos con un nuevo caso de censura de la música española. YouTube elimina videoclip de la banda canaria Tex Coco, donde aparece su cantante mostrando. Ya que el vídeo no se adapta a su política sobre desnudos y contenidos sexuales. El videoclip, que fue publicado el 7 de febrero y llevaba más de 30.000 reproducciones, fue creado con un ideal, reivindicar la libertad de las mujeres para mostrar su cuerpo y denunciar la hipocresía en las redes sociales más habituales. A través de este vídeo la banda invita a reflexionar sobre la política de Facebook, Instagram, Youtube, debido a que censuran un pezón femenino, pero permiten publicación con violencia, armas y hombres luciendo sus pezones sin que se eliminen sus perfiles.